La cabinza, un pez marino. La cabinza, ocasionalmente escrito como cabinza, es la única especie del género Isacia, un pez marino de la familia de los emulidos, distribuido por la costa americana del océano Pacífico, desde lobos de afuera, Perú, hasta Tal talcahuano, Chile. También se ha constatado su presencia en Nicaragua. Estas especies da nombre a un conjunto de islas y las cabezas frente a la costa del Callao actualmente protegidas como reserva biológica. La longitud máxima es de 60 centímetros. Debe tratarse de una medida excepcional porque de una muestra de 594 ejemplares investigada en 1962, solo uno alcanzó los 35 centímetros. En ese estudio, los ejemplares de 5 años de edad resultaron medir unos 24 centímetros y pesar en torno a 183 gramos. Su talla continúa aumentando a lo largo de su vida, aunque la tasa de crecimiento se reduce con la edad desde el quinto año. La descripción anatómica que figura en E.Q.R. sobre esta especie es la siguiente. Pez de cuerpo fusiforme moderadamente comprimido y alto. Aleta dorsal larga con una profunda incisión en forma de B. Aleta pectoral larga que alcanza la previsión media de la dorsal. Aleta anal con corta precedida por tres espinas y desplazada hacia el tercio posterior del cuerpo. Los ejemplares adultos son de color gris plateado en los flancos con el dorso más oscuro. Se trata de una especie abundante aunque su población sufre fuertes fluctuaciones y en especial una importante disminución durante el fenómeno del niño. Suele vivir en el ambiente bentopelágico marino, sobre fondos de arena o de roca a poca profundidad, entre 0.50 metros, abundando en zonas donde pueda ocultarse entre las rocas donde se alimentan, fundamentalmente de crustáceos, gusanos, poliquetos y de algas. Deseado en primavera y verano, importancia como recurso. Tiene cierta importancia comercial como especie de pesquera con un promedio de 2.740 toneladas años en Perú en el período 2000-2005. Según el Instituto del Mar del Perú y Mar -Pen, el rango de tallas en captura es de 11,33 centímetros con un promedio de 19,9 centímetros y una moda de 20 centímetros. A medida de las capturas que ofrece este organismo delatan un incumplimiento masivo de la norma legal RM número 209-2001 que establece una talla mínima de 20, 21 centímetros, más o menos 10% de la tolerancia para la cabinza. La cabeza bajo la ortografía cabinza ya aparece citada como especie pesquera en Chile en 1756. Como alimento tiene una carne abundante, fina y sabrosa, muy apta para frituras, parilladas y ceviches con una concentración de 2.5 miligramos por 100 gramos de vitamina C, 60 miligramos por 100 gramos de calcio y 2.4 miligramos por 100 gramos de hierro. A pesar de su calidad, por su abundancia, talla de captura y gestión comercial, se trata de un pescado relativamente barato.